número 71 Podría tener efectos antidepresivos en la mujer Número 72 Si se despliegan y achatan los dos pulmones Cubrirían una cancha de tenis Número 73 En Indonesia la mujer está penada por la ley Y lleva la condena de decapitación Número 74 el capítulo 14 sección 1211 El código penal de Estados Unidos Prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses Tener cualquier tipo de contacto con extraterrestres Número 75 Una medusa está compuesta por un 97% de agua Agua. Número 76, el 45% de los americanos no saben que el sol es una estrella. Número 77, una persona pasa en promedio 6 meses de su vida sentado en un semáforo rojo. Número de hecho la pandiculación es la palabra que significa estirarse para despertarse. Número 79, alrededor de 1830 el ketchup se vendía como remedio. Número 80, el número de búsquedas de Google solo en Estados Unidos es de alrededor 1120 por segundo y 3000 millones por mes.